Ya hemos visto cómo crear un banco de preguntas. Solo para recordar, esto se hace desde evaluaciones. Después, clic del lado derecho en los tres puntitos donde dice administrar bancos de preguntas. Y ahí es donde tendríamos nuestros bancos de preguntas. Pero ahora vamos a ver cómo utilizar estos bancos de preguntas que ya tenemos. Voy a darle clic en donde dice más examen para crear un nuevo examen. Y voy a llenar todos los detalles del examen, empezando por el nombre. Ya he terminado de llenar todos los detalles y a continuación me voy a ir a preguntas. Dentro de preguntas encuentro la opción para hacer un nuevo grupo de preguntas. Esto me permitirá tener preguntas dentro de un conjunto y entonces hacer que las evaluaciones sean diferentes para cada uno de mis alumnos. De un grupo de preguntas voy a sacar solamente algunas preguntas de manera aleatoria para cada uno de mis alumnos. Repito, esto permitirá que mis alumnos tengan entonces cada quien un examen diferente. Y los nuevos grupos de preguntas se pueden hacer de dos formas. La primera es darle clic a nuevo grupo de preguntas. Me pregunta por un nombre para el grupo. Le voy a poner grupo, capítulo 2. Me pregunta... ¿Cuántas preguntas voy a querer hacer de este grupo de preguntas? Yo voy a hacerle al alumno solamente 10 preguntas. ¿Y cuánto va a valer cada una de estas 10 preguntas? Yo voy a decir que valen 5 puntos cada pregunta. Después me pregunta a qué voy a enlazar este grupo de preguntas. Lo voy a enlazar a un banco de preguntas que ya tengo, dando clic en las letras azules. Me pide que elija un banco de preguntas que ya tengo. Después de seleccionar el banco de preguntas, hasta abajo tengo un botón para seleccionar definitivamente el banco. Muy importante, después de haber hecho todo este proceso, hay que darle clic al botón azul que dice Crear Grupo. Si no le doy clic y solamente doy clic en Guardar, no se va a guardar ningún cambio, por lo que es necesario darle clic a Fuerza en el botón que dice Crear Grupo. Ahora sí, tengo un grupo de preguntas y cada uno de mis alumnos que haga el examen, se le van a hacer 10 preguntas diferentes. Cada una de estas 10 preguntas va a valer 5 puntos. Y estas 10 preguntas se van a obtener del banco de preguntas que yo tengo, llamado examen lectura capítulo 2. Ahora voy a hacer un nuevo grupo de preguntas. Esta vez solamente se van a hacer 5 preguntas al alumno y cada una de ellas va a valer 10 puntos. No voy a enlazar a un banco de preguntas, simplemente voy a crear el grupo. Tengo una indicación que dice que este banco de preguntas no tiene preguntas o que se le está pidiendo que recoja preguntas y no tiene muchas preguntas para escoger. Eso lo vamos a arreglar en un minuto. Para agregarle preguntas a este grupo, puedo hacer una pregunta nueva. Después de hacer la pregunta nueva, debo arrastrarla de los 8 puntitos del lado izquierdo adentro del grupo de preguntas. Puedo continuar con este procedimiento y hacer más preguntas y agregarlas dentro del grupo de preguntas o puedo encontrar preguntas de algún otro banco de preguntas. Al darle clic en un banco de preguntas del lado izquierdo, del lado derecho me aparecen las preguntas que tengo en ese banco de preguntas. Puedo escoger todas seleccionando el botón de letras azules que dice Seleccionar Todo o puedo escoger solo algunas de esas preguntas. Al terminar de seleccionar voy a dar clic en Agregar Preguntas y como ya tengo creado el grupo de preguntas, voy a asignárselo al grupo de preguntas que previamente ya creé. dos formas de agregar grupos de preguntas a mi examen una fue enlazando directamente el banco de preguntas completo y la otra forma fue recopilar las preguntas con encontrar preguntas y asignarlas al grupo de preguntas o hacer nuevas preguntas y asignarlas al grupo de preguntas las preguntas son movibles y puedo ponerlas en la posición en donde yo quiera. Si la pongo fuera del grupo, quiere decir que todos los alumnos van a contestar esta pregunta. Si la pongo dentro del grupo, quiere decir que solamente la cantidad de preguntas que yo indique van a ser las que se le hagan al alumno dentro de este grupo de preguntas. Si en alguno de estos casos quiero editar, tengo el botón del lápizito para editar, o incluso si deseo borrar el grupo de preguntas, tengo el bote de basura. Una anotación más, cuando quiera compartir un examen a través de Commons, la forma correcta para pasar las preguntas a mis compañeros dentro de Commons será utilizando este segundo tipo de grupo de preguntas, en el cual se ve cada pregunta dentro del grupo de preguntas. Si comparto el examen en Commons y tiene un banco de preguntas de forma enlazada, o sea, como en este caso que se ve un hipervínculo de color azul, no se pasarán las preguntas al otro profesor por medio de Commons. Al final doy clic en guardar.